Para comenzar a utilizar Geniali, en primer lugar, accederemos directamente a su web, genial.li, y nos crearemos una cuenta. Para ello, clicaremos en la opción Regístrate. Introduce tu email y una contraseña. Repetimos la contraseña. Aceptamos las condiciones de uso y la política de privacidad y le damos a Regístrame. También puedes iniciar sesión con tus cuentas de Facebook, LinkedIn o Twitter. A continuación podrás seleccionar si te dedicas a la educación, a crear contenidos corporativos o a la comunicación. En nuestro caso, seleccionaremos, por ejemplo, la opción de Educación, en este caso Educación Superior, y clicaremos en Siguiente. En la siguiente pantalla aparecerán di diferentes perfiles o roles. Selecciono con el que más te identifique y pulse Siguiente. Yo en este caso elegiré Profesor. Una vez completados todos estos pasos, ya tendremos nuestra cuenta creada y accederemos directamente al panel principal de Genial.